Ah, que bolero, qué bolón, que hueita. ¿Sabías que en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, hay un edificio que genera 60 millones de dólares al año y está completamente vacío? Si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó Lola. ¿Cómo lo oyes? Este es el One Times Square y fue construido en 1904 por el New York Times entonces han pasado por las manos de distintos dueños hasta 1995 cuando fue comprado por Lehman Brothers. En ese momento se percataron que los anuncios en los edificios de Times Square costaban mucho más dinero que lo que generaba alquilar las oficinas. Y así fue como transformaron el One Times Square en un gigantesco cartel publicitario que arrojó en 1995 beneficios de 7 millones de dólares. En el 2009 se cambiaron todos los carteles por una pantalla gigante y en la actualidad este edificio tiene un precio de 500 millones de dólares.